Siete. La velocidad ya subió un poquito más. El CSQ sí bajó un poquito porque, porque le abrimos un poquito el ancho de canal. de 20 lo pasamos a 30, o sea, abrió un poquito más. Ahora, si podemos abrirlo más, poner el otro 40 y este a 40, abre un poquito más, pero necesitamos un poquito más de alineación. No sé, si okay. la, la, no sé si la tengas a este, con árboles o está muy baja, está tocando algún este, techo de lámina, no sé, puede ser ahí que está variando algo. Pues según yo, cuando hice el, el cálculo, uh -huh. este, pues no, se está pasando libre. No, lo único que hay son árboles, pero se supone que pasa arriba, o sea, sí, tiene línea de vista, de altura. Pero a lo mejor llevo por ahí. Sí, sí, sí. Algo, algo está por ahí construyendo un poquito porque sí. Mira, sí mejoró un poquito y aquí ya subió un poquito más. Lo que sí está muy bajo es el CCQ, esta la que debe, debería estar a, a 85 para arriba. Uh -huh. Pero ya con esto ya tenemos un poquito más de señal. Así como lo ves, ya tiene un poquito más de señal. Uh -huh. Entonces, no sé si no sé cómo hagas la prueba o la subimos aquí directamente por el cable. O cómo dice, sí. sí, a ver, espérame tantito. Nada no es más que tendría que este, tendría que desconectarte del ah no, podemos este, cambiar la IP, ¿no? segmento, quitar, la, quitar el la IP, la IP que tiene y hacer la prueba. Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Este, a ver si puedes hacerlo tú y ya me, me dices qué onda. A ver, sí. a ver, hazlo. A ver, a ver, échale, échale. A ver si la pones ahí donde estaba ahorita, donde hice, este, donde cambiaste las, las IP, para ver si ya la detectó. Ajá, si sí, ya la detectó. A, a, lo mejor, a lo mejor porque tienes conectado el, la computadora okay. con el Wi-Fi, ¿no? No, entonces lo puedes conectar, seguramente sí. te va a sacar la sesión. Sí, sí, sí, no me importa. Sigue buscando, no cargando. Ah, ok. Ahí en donde está Opciones de Red, donde le pusiste automático, ¿te sigue apareciendo todavía la red, la patrona? Sí. Sí, oh. sí tengo conexión. De hecho, ahorita abrí YouTube y sí tengo internet. Ah, perfecto, perfecto. Entonces hay que hacer la prueba. Vamos a Voy a hacer con otro. Ajá, con el otro que dice nada más text. Ajá. Tampoco creo que está estableciendo con contacto con el servidor. Ah, claro. Pues no, ninguno de los dos me hace la prueba. Pero ¿tienes internet en YouTube? Sí. A ver, cámbiale de video, busca otro video, a ver, haz la prueba de cambiar videos, videos para ver. Si... Sí, cambia un video a otro y lo prueba sin broncas, sí. No, no sé, B, es así. Rápido, súper rápido se ve. Ok. La antena que está recibiendo el punto B, ¿la tienes conectada? ¿A la computadora? Sí. si sí, no tengo conectado a la computadora. Se supone que debe de estar dándote... Pues, por alguna extraña razón no <risa> a ver Pero... es, está está es, este conectado me parece aquí en verde voy a mandarte solitud a ver para revisar a ver. ahí te mandé la solitud a ver si no te aparece Voy, voy, voy. Ahí va otra vez. ¿Sí? ¿Está? Ok, aquí ya estamos, digamos, con la red, con, la, con el megacable, con el internet que nos estamos trayendo. Ok, podemos entrar ahí donde dice este. Búsqueda y poner CMD y después IP config. El adaptador dice que todavía no tiene comunicación. Pero, cómo, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. Aquí arriba. Conexión del adaptador. No está dando la dirección IP de la puerta de enlace. Adaptador a internet wifi No da la puerta de enlace, ¿verdad? No está dando la puerta de enlace. Tal vez esa es la que tenemos problema. Este... ¿Por qué? Porque mira, aquí arriba tiene terminación 17.1. Entonces necesitamos saber cuál es la dirección IP del aporte de enlace del, del otro. Si es terminación 17.0, 17.0, no sé qué. ¿Por qué te digo esto? Porque al momento de configurar la antena esta de. ¿cómo se llama? La que tienes aquí en punto. en punto B, Ajá. tenemos que ponerle en el, en el rango de esa dirección IP, porque si no no te va a dar paso a. a internet. Ajá, necesitamos ponerle una. segmento que está dentro del rango del modem. A ver. Yo cuando estaba ya conectado hice una prueba de velocidad y me dio la, y me dio la puerta de en la ceja a ver si encuentro la imagen. A ver. Aquí está. Oh, no, no, no. Puede descargar un programita para escanear, eh. mucho sí. no, no tenía instalado ese. ¿Ya lo tienes? Ya. Yeah. Ah, ok. Vale, vale. A ver si le podemos dar ahí. Buscar, vamos a ver. No, no encuentro la imagen. No. you <laughs> No, aquí nada más está detectando los, los subiquities porque están dentro del rango de esta dirección IP 1.1. Pero, vamos a ver, ahorita que termine de desinstalar esta, vamos a desinstalarla otra vez y podemos entrar a panel de control. ¿Dónde está panel de control? Ahí, ¿no? Panel de control, entrale. Y en todos los programas. Y hay que desinstalar el... Esa, esa, esa. ¿O pues sabes qué hay que hacer? Mira. Métete a la antena punto B. P punto, sí, punto B. Ajá. Entra, entra, entra. está. Ajá. Ahora métete donde dice Network. Aquí está Network. No, no la va a detectar porque ahorita desactivamos el, el modo automático. Así es, Randalito. <coughs> a ver, instalamos esa, la de ip -Avance. Ok. Uh -huh. Ok, ahí donde dice 1.1 hay que cambiar la 17. Oh, a ver, da, dale ahí. 17, hay que ponerla. 17 allá. Donde estaba el 0, pues. .1. Uno, 17.1. Uno. Era con un guión, ¿no? Está un 1 de más ahí. Borle el 1 delante del 17. No, al revés. El otro 1. Esa. Ahora sí, pon el uno del otro lado. Ándale. A ver, ahora sí. Solo encontró la, el punto A. Pero hay dos aquí, ¿no? Hay dos, este, algo dice que México 02 y esos son, ¿qué son esos dos? México 02 es alguna computadora o... Máquina, esta. ¿Es esta máquina? ¿La tuya? Ah, ah sí, sí, sí, porque tiene terminación 17.1. Ok. ¿Y esta es la el modem? ¿O es um, otra máquina? Es... ¿Cómo? ¿Es otra máquina? No, es... no, no hay otra máquina en esta red. Seguramente es el modem, donde recibo el servicio de Internet. A ver si podemos entrar a un explorador de Google y poner esa dirección IP. Terminación 254. <coughs> Ok, si es ese entonces, quiere decir que el segmento la vamos a cambiar entonces, a ver. Si es esa, entonces, sí, ese entonces. Va... Está... ¿Sí? Ese es el modo, porque no hay otro, no hay otro, no hay algo más conectado a esta red. es nada más el, la computadora y el modem. Ok, vale, entonces este. Entramos al las IP de las antenas, aquí donde están, están, están, donde está? está la. esta. Ponemos el segmento de red de la antena B, porfa. No, ahí ponle un 100, ponle 100 ahí arriba, ponle 100. Ponle 100 ahí, ándale. Ahora ahí es el, el, la IP de la, de la antena que estamos conectados al punto B. ¿Terminación qué era? Do, ¿21? ¿1.21 algo así? Uh, a ver, a ver cómo, cómo, cómo. Ajá. La IP, la IP de, la, de la antena donde estás conectado ahorita para el internet, en el punto B, es terminación de la IP, es 21. 21. Ok. Ah. Vale. Cerramos. Cerramos y aplicamos. ¿Sí ¿no? te ¿Sí te conectó? Porque yo ya no puedo ver la pantalla, bro. A ver, si lo puedo decir Sí. Deja, conectar el Wi-Fi para que te conectes, ¿no? Sí. Ahí está. Voy. Es el mismo puesto de trabajo. Okay. ok. entonces nos vamos allá a Network. Y cambiamos la, la IP aquí en vez de 1, ponle 17, entonces antes del 21. Y de abajo hay que poner la puerta de enlace que nos apareció 17.254. Ok, sí, aplicamos cambios. Nos vamos a modificar la IP allá en las la opciones de adaptador. Ahora si nada más le ponemos 17 ahí a en vez de una, okay, sí, ajá, aceptamos, cerramos, okay, vamos a la antena, entramos Ok, sigue conectado, ¿no? Sí. Ok. Ahora ponemos en modo automático. Ahora vamos otra vez a la opción de adaptador. Y le ponemos en modo automático ahora. Esperamos ahí tantito que reconecte. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacerle el IP otra vez al CMD, al CMD y otra vez IP-CONFIG. Ah. Eh, bueno. ah, pero está conectado el wi No, no, no, pero debe de, debe de darte ahí la la IP del, del cable. Debe aparecer ahí. A ver, haz una prueba de text, a ver si te lo permite, si no, también igual hay que desconectarnos. No conecta, ¿verdad? No. <risa> ok, desconectamos entonces el Wi-Fi y haz la prueba a ver si te lo permite. ¿No te lo da? No. Sí, okay. sigo teniendo, pero... sí, sí, sí, exactamente. ¿Qué te parece si, no sé si, qué posibilidad tengas de ir a, a ahorita a checar eso, conectarte por cable al modem y ver qué dirección IP de puerta de enlace te está dando y ya con eso vamos a hacerlo más rápido? Ok. ¿Sí tienes posabil, posibilidad o no? Sí, sí, pero sí me tardó un poquito porque si en eso, de una con una escalera y voy llevar la escalera. Ay, ah, ay, ay, ay, ya. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te, te te espero que hagas eso y nos comunicamos. Vale. Sí, está bien. Va, órale pues. Quedo entonces pendiente aquí. Vale. Vale, órale pues. Sí, te escucho. <coughs> ya estoy por aquí. ¿Ya? Ok. ¿Qué dirección, IP, ¿Qué dirección IP te está dando? Está dando la. ¿Terminación 01? 01, sí. A ver, entonces. ¿Podemos entrar ahí a la terminación 01? Aquí, porfa. Ah, perfecto, aquí. Perfecto, entonces, en todas las antenas hay que ponerle la puerta de enlace de terminación 01. Entonces, empezamos con la de la antena que envía la señal. ¿Qué te parece? Ajá, esta, esta, esta es, ajá aquí estamos con la, con, la, con la que envía la señal, entonces lo cambiamos. Sí. resta. Algo oh, necesita cambiar. Ajá, conéctate conéctate, conéctate por Wi-Fi, ¿está conectado por Wi-Fi? Okay. Okay. No, ahorita hay que entrar primero a la antena, ¿no? Primero hay que cambiar lo de la antena primero. Entra la, primero la antena normal. ¿No la habíamos dejado en 17? Sí, en 17. Sí, va. Ah. <tose> ok, vamos a cambiarle ahí en Network. Entonces le cambiamos en el segmento de red. Le ponemos aquí 17 en vez de 17, 0. Y abajo 0.1. Perfecto, aplicamos cambios. Ahora sí, ponemos en modo automático, entonces allá en el opciones de adaptador. Ahí esperamos tantito, a ver, a ver. Ahorita yo no sé poder conectar. Sí, sí, sí, sí, todavía sigo viendo. No, pero la antena digo. Aquí debería haber internet, ¿no? Sí, ahorita está buscando, yo creo. A ver, o, o le ponemos ahí la, la dirección IP de la antena actual que, tiene, que la dejamos ahorita. Y entramos a revisar. Ya, ya lo detectó. Listo, listo, listo. A ver, hacemos una prueba de text. ¿Esos dos adaptadores la estás usando? No. ¿O es por medio del, del celular? No, vea. No, no, el celular es este. Ah, ok. Sí, va. A ver, desconecta y haz la prueba. marcaba antes? 12 y ahorita 2? está muy raro Okay, vamos a entrar entonces a ver a la antena principal, donde está? A ver, entra mhm. Nos vamos allá a network, no, wireless, wireless, wireless. Ok, vamos a ponerle ahora en el ancho de canal 20 y aplicamos los cambios. ¿Si ¿Sí permitió aplicar los cambios? Está este... cargando Híjole Esperemos que haya aplicado, si no ya valió <coughs> Esta es la opción que no le aplicamos allá. ¿vea? Sí. ¿Sí se aplicó? Sí, sí le dio. sí le dio a aplicar, pero se quedó ahí cargando. Ah, ok, vale, vale, vale. ¿Veinte, verdad? Sí, yo con los veinte. I Vale, vale, vale. Nada más hay que dejar las puras de DFS, nada más. <risa> Okay, le damos a aplicar aplicamos ok ok ahora sí le aplicamos el cambio yo me creo que ya la, la otra sí yo creo que sí ¿Ya conectó otra vez? Ya. Es que ¿Ya no. ¿Está el c 98 A ver, voy a entrar otra vez. ¿Sí? Este es el, el de aquí, ¿no? Seleccionamos todos los, los de la DFC. Sí, todos los otra vez? Sí. Esta antena es la de que está en punto, punto B. Ah. Sí, no, los cambios. Ajá. Debemos cambiar, cambiar y aplicar. Podemos entrar a una página para que me vayas guiando en qué ubicación están esas antenas y así hacer, hacer un como un pequeño este <coughs> diagrama de enlace. A ver, ahorita te mando aquí... No, un segundito, un segundito... ¿Puedes poner aquí en el buscador la ubicación? Sí. ¿Podemos borrar esa? ¿Esa? Podemos quitarlo de ahí. Eliminarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cierra la. Esta, esta, esta. ¿Cuál? Ah. Es? Esa. ándale ahora sí ese es el punto B o el punto A el punto A el punto histamina Exactamente aquí Aquí ¿Arriba del techo? Ajá Ok ¿Qué, qué tan alto es el techo? Oh, Tres metros ¿Tres metros? ¿Es una casa normal pues? Ajá, es un local Ok vale, entonces ahí arriba del techo está sale ahora el otro punto, podemos arrastrar este hacia el otro punto En el punto A me dices que está a una altura de 3 metros de arriba de la casa Y un, en un tubo o algo así Y hay un tubo que es como... Fueron 12 metros 12 metros, o sea, primero la casa y después los 12 metros ah. Entonces sería 15 metros entonces Más o menos que son un poquito más Ok, vamos a dejarla en 15 ¿Del otro lado cuánto tienes? Del otro lado es una casa igual como de 2 metros Y son como, 10, como 15 metros igual también Como 15 metros Ok, tenemos un pequeño detalle aquí y está, a ver. ¿La viste no la marcó en la raya este azul aquí? No. Ahí era. Ah, sí. Sí lo sí. marcó. Ah, bueno, ahí. Oh, ese es ese lo que estoy marcando ahorita, ese es al ras de piso, ¿eh? La antena 15 metros de al ras de piso hacia donde está la, la altura. Del otro lado, igual, 15 metros de ras de piso a la altura. Entonces, esta parte donde está marcando aquí, si hay una casa, creo que sí, hay una casa que está ahí. A ver, déjame acercarnos. Exactamente está cruzando ahí en este domo que está aquí. Ajá. Este domo, si está este alto, si tiene tres metros de altura, entonces ya no está afectando esta. Ajá. Son unos invernaderos. No, no están muy altos, no tienen como 2 metros, dos y medio más o menos. Son invernaderos de, de, de, de pura tela, ¿verdad? De, de estas mallas. Ajá. No, entonces no. No hay ningún problema entonces. Del lado donde, donde estás ahorita, ¿puedes subirle un poquito más de altura el, el tubo? Digo, si ¿sí ¿hay posibilidad de, de, hacer, de subirlo un poquito más? No, no, ¿verdad? No, chica, no. Entonces, con 15 metros ya es lo que tienes ahí. Sí, yo creo que tienes un poquito más. Fueron dos tubos de 6 metros. Uh -huh. dos, dos tubos de 6 metros y uno de o de 3 aparte de la casa tubo de 6 son 12 ahí, más 3 de la casa son 15, ¿no? Entonces lo que necesitas es un poquito más de altura Ya será un metro más o Sí, con un metro yo creo que sí ya. Prácticamente. ¿A cualquiera de las dos? A ah, cualquiera de las dos Si se puede en, la, en, las dos, en, el, en, los, en los dos lados Pues igual Sería mejor okay. Sí, porque bueno, este Porque este sí es a ras de piso pues Es muy a ras de piso está pasando aquí Ajá. Uh -huh. uh -huh. Porque sí, mira Sí te, estamos teniendo buena calidad aquí. Estamos teniendo más o menos buena calidad, pero sí está brincando. Está interrumpiendo sí. ese pedazo de, de tierra ahí, casi en el piso lo está pegando, pues. Con, con eso que está llegando, ¿sí podríamos conectar la... Sí. Sí, sí, sí. Si quieres, conectamos las otras y ya nada más te encargas de, de elevarlos. Sí. Vale. de la sectorial, okay, nada más ahí la, le cambiarías por el, por el cero, ¿no? Aquí. Cero, exacto. Aquí abajo mm. también. Por aquí era. ¿Sí que era así cero, con cero, ¿verdad? Sí, exactamente, era con cero. ¿O de los cambios? Sí. Ups. Ahí está. Esas antenas que vas a conectar a la sectorial, ¿qué distancia van a estar? Este es como un 800 metros. Ah, bueno, entonces está bien así, 40 la dejamos. Aquí ya la dejé en esta frecuencia. ¿La otra antena? Ajá. Ah, bueno, vale, vale, lo dejamos así. Aquí debería. Ahí es donde se decía que. Y aquí sí hay mucha línea de vista, porque está aquí donde estoy, estoy, estoy en alto, y eso ya es bajada. Aún así le subí 6 metros, y aquí le subí 6 Ok, este, igual lo puedes ubicar aquí donde estamos, puedes ubicarlo, a ver. ¿A qué altura más o menos está? Es, es una casa de dos pisos Son como 5 metros, yo creo, de altura. Ajá. Y de eso, esos 5 metros le puse un tubo de 6 metros todavía. Entonces sería 11. Ah, más o menos. Y del otro lado está. ¿Qué tanto está el otro lado? Es este otro tubo de 6 metros y como otros 2. Sería 8 de ese lado. Ah, más o menos. No, pues sí. Ahí no hay problema, al menos que haya algo por acá sobre el trayecto del camino, pero no creo, va, ¿No se ve? No. No, ah, bueno. no, no hay nada, no hay nada. No más que la sectorial. Ajá. Ah, no, espera, espera, espera. La sectorial está en un lugar alto y la otra está en bajo, ¿va? Ajá, exacto Ok, la sectorial debe estar apuntando Ligeramente hacia abajo Ligeramente hacia abajo Sí, de hecho sí va Sí la foto uh -huh. ah no no no es mucho es mucho es mucha inclinación, sí, inclinación. es ligeramente nada más no es, es mucho la que está apuntando hacia abajo ahora esta esta que tengo acceso rápido si quieres me sube la ah ok vale vale dame minutos y entonces vale ahora le pues vale Sí, listo. Ahí mejoró, mira. Sí, mejoró sí. ligeramente. Ligeramente mejoró ahí. La otra antena quedó también con cuarenta. La de que está en modo cliente del otro lado. Sí, sí. Se desconectó, ¿no? Yo creo que hay ir personalmente a cambiar la, la IP una vez. Sí, pues, ponerle que ya. Ajá. Si nada más es cambiarle los segmentos de, de direcciones IP. Por el cero, ya. Dejarla ahí. Aquella, ¿verdad? Sí, aquella. Bueno, entonces me lanzo. Va. a de una vez. Órale, pues.